Para mí mi cabello pues es una gran representación, es como el velo de la mujer, digámoslo así, es como la identidad que te da también, o sea, me encanta también cambiar luz, o sea, simplemente no solo llevar el cabello abro, sino que pues llevarlo con trenzas, hasta veces extensiones y demás, eh, pero pues yo puedo decir que me, me da como esa representación, como tal, no sé, cada estilo diría yo. Eh, para mí, en mi cabello, es mi presencia, o sea, es el velo, es el velo de todo mi cuerpo, digámoslo así.